colores hola amiguitos cómo están hoy día vamos a colorear y dibujar un pony con los colores del alco iris así que no se puede perder este lindo video Y no olvides de ayudarte de papi o mami. de ayudarte de papi o mami. ¡Amitos! y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Juegos y colores! ¡ Rojo! Sí, y What? <sweak> ¡Favorito! Y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Diamantina! 숨. <laughs>